PrISLINES de todo el mundo si queréis saber de españa este es vuestro canal el de PrISLINE, de primera mano hoy vamos a hablar de cómo se consigue la ciudadanía en españa cuando uno se casa con un español o con una española os lo voy a explicar muy breve ya vais a verlo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 camerún rusia italia suecia bélgica y dinamarca los últimos que se han incorporado si alguno de vosotros ve el vídeo desde algún país que no he mencionado que me lo diga que lo añado a la lista como todos los que le han precedido bueno soy luis emitimos en directo todos los días de lunes a domingo más o menos sobre esta hora vale muchas gracias a todos los que veis el vídeo tanto ahora en vivo como los que lo veis después os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis pero que cada uno tome sus propias decisiones. vale eh, Bueno, lo hacemos sin ánimo de lucro, de forma totalmente altruista, tanto los invitados como yo mismo. Y os recuerdo que estamos en Telegram también las 24 horas. Ya casi van a ser 3.000, no, 4.000 ya vamos a ser. Está debajo del vídeo el enlace a Telegram. Es gratuito también, ¿vale? Ahí podéis conectaros, que os tratamos de ayudar, a aportar a la inteligencia colectiva entre todos las 24 horas os pido que pongáis las preguntas en el chat y los que veis luego el vídeo pues ponerlas en los comentarios vale y vuestras opiniones nada cae en salco roto también os pido que me pongáis los nuevos temas que queréis que tratemos ¿eh? yo los estoy sacando de lo que vosotros me vais diciendo os recuerdo muy breve lo que hemos hablado en los últimos vídeos hemos hablado por ejemplo cuando un bebé nace en españa si es español o no es español qué es lo que ocurre hemos hablado del tema este de la cuarentena que van a poner a todo el que llegue a españa de 14 días no os preocupéis que es provisional eso no va a poder mantenerse mucho tiempo ya lo veréis hemos hablado de cómo empadronarse en españa hemos hablado de cómo sacar el número de la seguridad social online muchos de vosotros ya lo habéis sacado algunos ha quedado atascado os recuerdo que no piden precontrato y hay algún caso que le están pidiendo precontrato no es eh, obligatorio ni eso eso es algún funcionario que le ha dado por pedir o a lo mejor habéis ido los 3000 a pedir el número de la seguridad social y les habéis parado porque muchos sí que lo habéis sacado y sin precontrato y la ley no dice nada de un precontrato vale miraros el vídeo cualquier cosa en los comentarios o donde queráis vamos decirlo y por último hemos hablado de la mejor manera de conseguir la nacionalidad o la ciudadanía española. Resumiéndolo mucho, es si sois iberoamericanos, con que residáis dos años eh, regular, de forma regular, en España, podéis pedir la ciudadanía o la nacionalidad. vale Hay un comentario, eh, son dos muy rápidos, vale y ya entramos al tema de JR Rojas, que ayer quedó sin responder, nos pregunta el asilo frente al voluntariado ¿qué, ¿qué tiene más beneficios Si el asilo el voluntariado pues hombre de j red rojas pues depende de tu situación el asilo desde luego hay que pedirlo cuando hay un motivo real no es una cosa así que se pida por pedir vale como inconveniente al asilo yo le vería que no te da que no te deja salir de españa que tienes que estar aquí mientras con el voluntariado puedes entrar y salir vale otra ventaja que tiene el asilo es que a los seis meses trabajas Sí o sí, te dan la tarjeta roja y trabajan las 40 horas semanales frente al voluntariado que puedes trabajar desde el minuto cero pero solamente a media jornada, 20 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene más beneficios? Sopesalo, pero más o menos a grandes rasgos estas son las diferencias. Y, y por último, NAPH93 nos dice eh, nacionalidad en dos años. Tiene ahí un pequeño lío y Mirta también lo tiene, que la está viendo en Telegram. No sé si estás por aquí, Mirta. Estás por ahí, ¿no? Pues estás conduciendo. Conduciendo. Sí está, no está, pero va manejando. va manejando. Va manejando. Es muy peligroso salir en un vivo mientras uno está manejando. Vale, lo está oyendo. Yo sé que ya tiene mucho lío, se lo voy a tratar de resolver. Os la pongo en pantalla, Prisliners. A ver, espérame un momentito. A ver cómo lo... Cómo la que está manejando. Ahí. Bueno, ella tiene un lío, yo se lo voy a decir. Ella, ella tú conduces, Mirta, tú no mires a la, aquí a la cámara, ¿eh? a ver si está en México, y ella se hace un pequeño lío entre la nacionalidad. Bueno, ya sabéis, si este si residís legalmente y sois de Iberoamérica, con dos años que residáis, podéis pedir la nacionalidad española, la ciudadanía española, como le queráis llamar. Ahora. ¿Qué quiere decir esto de residir legalmente entre comillas? Eh, quiere decir que os vale cualquier permiso de residencia, excepto la visa de estudios, la visa de voluntariado o el la de asilo o el asilo. Ahí no os vale para los dos años, vale. Esas tres voluntariado, estudios. Pero ahora te voy a dar un truco. Mienta que yo busco soluciones. Ahora te voy a dar un truco que no es truco, es legal. Yo me vengo con una visa de estudios, me vengo con una visa de voluntariado, o me vengo con el, o me pido el asilo político o el refugio, vamos. Eh, me puedo estar dos años aquí, pero no puedo pedir la nacionalidad. Vale, lo que sí puedo hacer es esperarme un año más y al tercer año, pero va algo mejor ahora mismo, al tercer año pedir la residencia por arraigo. Eso sí lo puedo hacer con estas tres. Vale, ya con la residencia por arraigo dos años más me pido la ciudadanía. Ahora le voy a dar una, una novedad a Mirta que le va a gustar. Entonces, que os quede claro, pero también te digo, os digo, vamos, con cualquier otro tipo de residencia, la no lucrativa, una visa de trabajo, por cuenta propia, por cuenta ajena, ahí sí, a los dos años podríais pedir la ciudadanía. ¿Qué te propongo, eh, Mirta? Si tú te vienes con una visa de estudios, pero de nivel superior, con que te estés un año y luego pidas. Para trabajar, lo canjeas por una de trabajo, ahí ya solo te quedaría un año más. Bueno, luego te ves el vídeo que, como estás conduciendo, no quiero yo liarte mucho, pero bueno, que lo sepáis, porque las visas de estudios y hay, hay, hay visa de estudios, es muy amplia y hay unas, eh, digamos, para el nivel 6 que se llama aquí en Europa, esas con un año podéis luego eh, trabajar, o incluso estar en prácticas. Eh, ahí sí. Ahí sí ya tenéis un año y luego os quedaría otro, ¿vale? Bueno, voy a ir un poquito más al grano. Es que todo esto viene por la diferencia entre estancia y residencia, que es como un juego de palabras que hacen las leyes españolas, porque ambas cosas es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos, con visa pensar que con visa de voluntariado estudios o asilo tenéis estancia, con el resto tenéis residencia. La que os vale para la nacionalidad es la residencia, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir para el grano. Venga, os, os digo la manera más rápida, Prislines... Eh, o sea, os voy a ir muy rápido, ¿vale? Luego, don Oscar, que me, me corrija, que paso el letrado, le tenemos en la sala. ¿Qué pasa si yo me caso con un español o me caso con una española? Pues pasa lo siguiente, Prislines. Que al año podéis pedir la nacionalidad. Ya está. Tan sencillito. Fíjate qué rápido hemos ido. Al año, no a los dos años. Para un iberoamericano. Al año. Solo por haberos casado con un español o con una española. Muy sencillito. Esa es la ventaja. Si me caso, en vez de esperar dos años de residencia, en vez de dos, es uno. Ya Tiene que ser residencia regular, insisto. No vale sin papeles, aunque estéis casados. Y tiene que ser continuada un año antes de hacer la solicitud tenéis que estar residiendo en españa de forma continuada ese año vale y no haberos separado ni haberos divorciado en el momento de hacer la solicitud ¿Dónde se pide todo esto os vais al registro civil donde el bebé pues lo mismo al registro civil y cuánto te tardan en dar la, la, la nacionalidad si me he casado me espero un año y me voy al registro civil a pedirla pues mira, Prilines, entre pocos meses, entre un par de meses, hasta dos años, casos extremos. ¿Vale? Esto lo podéis hacer vosotros solos, o podéis ir con un abogado. ¿Cuándo viene bien un abogado? Porque a veces si tú lo echas tú solo en el registro civil, vale, ahí se queda y puede llegar a tardar hasta un año o dos años. Ahora, si metéis un recurso, si veis que tarda mucho, ahí sí necesitaríais un abogado y metéis un recurso contencioso que se llama, y ahí os lo acelera mucho esto es lo que os quería decir habéis visto qué rápido soy porque quiero daros el protagonismo a vosotros en este caso a los que estáis en la sala de zoom os recuerdo que el que quiera participar en la sala de zoom está invitado pero ahora ya no que está cerrada la sala todos los días a las 20.45 hora horas local de aquí de madrid abro la sala entráis y luego ya cuando entram, empezamos el vídeo la tengo que cerrar el enlace lo tenéis en telegram o también aquí debajo del vídeo vale os pido eso sí lo único que os pido que pongáis un like que se lo digáis a las personas que conozcáis que creáis que podemos ayudar ahora vamos a ver los testimonios de hoy y no sé si pediros que veáis algún anuncio de estos que os mete youtube con que veáis uno cada uno vale más que nada para no ganar dinero pero tampoco perderlo vale porque os estamos poniendo todas las transcripciones de todo lo que hablamos debajo de cada vídeo tenéis luego un índice en el minuto tal se pregunta tal para que podáis ir rápido y esa persona por pues, la pago pues claro con lo, si os veis un anuncio cada uno yo creo que con eso juro gasto ni gano dinero pero tampoco lo pierdo a día de hoy lo estoy perdiendo ¿eh? pero bueno no me importa lo puedo hacer bueno Prilines, venga pues los que habéis levantado la mano le doy lo primero os parece bien le doy primero paso a don oscar que como es letrado para que me ponga puntualizaciones sobre el matrimonio y luego vosotros preguntar de lo que queráis, de lo que hemos hablado ahora del matrimonio o de cualquier tema. Yo creo que es la mejor manera para estar lo más abiertos posible. Don Oscar, tiene usted la palabra. Oscar Padrón, bueno, por cierto, los que los muchos, los... muchos me preguntan dónde le pueden localizar. Lo digo, poner Oscar Padrón en Google y él está en todas las redes sociales. Le localizáis por Oscar Padrón. Lo pregunta mucho, don Oscar. Bueno, buenas tardes, don Luis y a todos los pirilines. Bueno, muy bien explicado por don Luis. Solamente agregaría los requisitos muy específicos que le, que le piden. Básicamente lo que te piden es la partida de nacimiento del, del cónyuge español, ¿okay? del registro, certificado de, de matrimonio del registro civil español y el empadronamiento, pero que aparezcan los dos. No ¿okay? uno, uno en, en un sitio y el otro en otro sitio. La, el pago que se hace por ese trámite, lo que aparece en los registros es de 102 euros y tiene la ventaja que si se equivocan en la solicitud cuando la introduce, ustedes pueden subsanar. ¿Qué significa eso? Que el, el, el, el, el, el, la administración le va a decir, mire, se equivocó aquí, y les va a entregar un escrito y le dice, mira, tiene que arreglar esto, eh, le faltó llenar esto y listo. Eso es todo lo que agregaría por orientación. Don Luis. Por cierto, una fe de ratas que yo ayer os dije que para, mm, para lo de que había que pagar solo también 102 euros pero y, me, y aquí también será igual es, es eso lo que cuesta pero aparte hay un examen de, de, de español pero no del idioma español de la sociocultural español el, el del idioma a vosotros los viveroamérica nos lo hacen si sois de otros países que no habla español sí total que ese examen vale unos 85 euros que hay que sumar a los 102 euros que yo ayer nos lo dije y aquí también hay ese pequeño examen vale o sea la tasa por pedir la nacionalidad son 102 euros pero como también nos hacen un examen de es un examen sencillito un poquito de la constitución de españa y la sociedad aquí pues ese examen son unos ochenta y tantos euros ¿vale? o sea, Nos quedaríamos en eso que yo ayer no lo dije y alguno de vosotros muy amablemente lo ha puesto en, en algún comentario vale si en realidad esto es una visa es parecida a la de ayer en realidad es una visa por residencia lo que pasa que qué pasa que, como que al estar uno casado con un español y una española en vez de dos años es un año, es así, es un poquito, pero vamos, en realidad es visa de residencia. Que lo sepáis, Pirlines. Pues nada, don que voy dando paso a las preguntas para, para que dé tiempo a todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, a Edgar, luego va Irana y luego Liliana, ¿vale? Para que y luego sigo diciendo a los demás: eh, los que queréis participar, levantar la manita virtual. Don Edgar Ulises, puedes participar ya, actívate el micro. Y ya, y ya puedes preguntar lo que quieras. Y los digo, los que estáis en el chat, ponerlo en, en, en el vivo, y que ahora seguramente Jesús luego me pasa las preguntas, aunque ellos también os ayudan muy bien. Que, y luego los que estáis en lo, lo veis luego ponerlo en los comentarios, ¿vale? Edgar, puedes participar ya, ya tienes el micro activo. Bueno, buenas noches en, en España. <coughs> buenas noches aquí en Colombia. Me, soy de un sitio que se llama Santander, San Gil, Santander. Mi pregunta es la siguiente, bueno, entiendo que la estancia por estudio eh, me sirve para el arraigo social y tengo que esperar dos años para la residencia. La pregunta mía es, yo ingreso a España con, con <coughs> estancia de estudio y me hago autónomo, ¿ese tiempo de autonomía o de hacerme autónomo me, me serviría para la nacionalidad, para ser nacionalidad? Buena pregunta. Te la he visto además en Telegram, no sé si eras tú, pero alguien lo preguntaba en Telegram, que estaba con sí, los del sí, lo del autónomo. Yo pensaba, digo, bueno, no, pero hacerlo, sí, luego sí, sí. venía al Zoom y decirlo porque aprendemos todo mucho más. No, mira, pero te voy a dar un, unas pautas. No, a ver, ser autónomo es otra cosa. Ser autónomo es estás estoy trabajando por cuenta propia, tengo mi negocio o mi servicio, de lo que sea, y pero eso no, no te cambia si estás en estancia o en residencia. Que yo insisto, estancia y residencia es lo mismo, porque yo a lo mejor estoy residiendo en España fijaros el vocabulario. Estoy residiendo en España, estoy en España. Eso es como un juego de palabras, pero bueno, es lo que dice la ley, vamos a respetarlo, pero que en realidad es como un juego de palabras para que entendamos, ¿no? Pero yo creo que el que, el que está el que reside en España está en España. Sí. E incluso bueno, sí. el que está en España está residiendo en España porque está durmiendo, está yendo a comer, ¿no? O sea, pero bueno. Sí. He hecho este este inciso de vocabulario, ¿vale? Que sepáis que según la ley española llama estancia al voluntariado a la visa por estudios y a cuando uno tiene solicitud de protección internacional o refugio y al resto le llama residencia entonces para la nacionalidad solo vale la residencia por lo tanto no se excluye las otras tres aunque uno se haga autónomo o aunque incluso aunque uno se haga trabajador por cuenta ajena. Porque el autónomo es por cuenta propia. Yo tengo mi negocio. Y por cuenta ajena es que me ha contratado alguien. Aunque yo esté estudiando esté voluntariado y me estén y esté trabajando de autónomo en esas 20 horas, pues sigo sigo lo que dicen estancia. Y me cuenta para el arraigo social. Cuando pasen tres años puedo pedir el arraigo social, ahí ya sí paso a residencia, y dos años más nacionalidad. Pero te doy un truco. Que no es un truco, lo llamo así, pero es legal. Edgar, ¿qué es lo que le quería decir a Mirta? Cuando uno está con la de estudios, puede estar con un curso general, normal, uno sencillito, ¿vale? Y puede estar con un curso superior. Con ambos, tú puedes estar 20 horas trabajando de autónomo o por cuenta o que alguien te contrate, si tú quieres, no es obligatorio. ¿eh? Con ambos. Pero te voy a dar una cosa que yo creo que no lo hemos profundizado si el curso es superior ahí sí que tiene que ser un curso superior no vale un curso sencillito de, de idioma o de, no, un curso superior si eres un curso superior vas a ver lo que te voy a decir que lo he dicho antes pero igual no ha quedado claro cuando lleves un año estudiando o estudiando y trabajando tus 20 horas cuando pase ese año tú puedes ir a la oficina de extranjería y cambiarlo por una visa de trabajo o de búsqueda de prácticas y ahí así te empieza a contar el tiempo para la nacionalidad. Me, me, me, me explico, Edgar, prefiero que me lo digas sí. tú. Sí, eh, señor, sí, señor, sí, exactamente, señor. Exactamente. Pero, eh, ojo, claro, tiene sí, que señor. ser para que te den ese año, tiene que ser un curso superior. Le llaman aquí bueno. de nivel 6, según el nivel europeo de calificaciones. Si tú te haces es? un curso superior, el primer año puedes estudiar y, si quieres, trabajar 20 horas. Pero si el curso sí. es superior, con el inferior también puedes estudiar y trabajar. Ahí, ahí no te cuenta el tiempo para la nacionalidad, pero si sí es superior, Perfecto. cuando pase ese año puedes irte a la oficina de extranjería y decir: mire, me voy a quedar un año más para buscar trabajo o me voy a quedar un año más para trabajar directamente. Okay, ahí sí no te no. empieza a contar ya para la nacionalidad. Okay. O sea, que te he ahorrado, pregunta. te acabo de ahorrar un año por lo menos, yo creo. Sí. A sí. ti bueno, a todo el que lo vea cuatro, ya mirta. Cuatro años realmente. Cuatro años y, sí. O sea, no Luis, o sea, otra... En tres años, así en tres años te podría sacar la nacionalidad, ¿no? Te vienes un año estudias y luego dos años más y ya puedes la nacionalidad. Te han pasado tres en total. En Luis, otra pregunta, otra pregunta pequeñita. Ah, la que quieras, venga. Hago mi estancia por estudio seis meses, por ejemplo. Eh, después no sé, encuentro trabajo completamente diferente a lo que fui a estudiar, en un curso general. Encuentro trabajo, eh, no sé. Bares, no sé, repartiendo, con sí, lo que sea, no, sea sí. Lo que sea. Y me hacen un contrato. Ese tiempo que dure sí si me sirve para la nacionalidad. Sin haber cambiado a la ver, por Vamos nivel? a ver. Es que te, este, hay un detalle que no te menciona. el Cuando tú estás estudiando y trabajando las 20 horas, puedes trabajar de lo que quieras. Puedes trabajar de camarero, de algo que no tenga nada que ver con tus estudios, puedes. Pero insisto, ese tiempo, aunque estés de autónomo, estés contratado, te están pagando, Entiendo. pero es estancia, ¿vale? Sí. Hombre, te sirve sí. para el arraigo social, para eso sí, para los tres años pedir el arraigo social. Ahora, te digo más, si el curso es de nivel superior, cuando tú estás estudiándolo también puedes trabajar de lo que quieras. Pero, pero, ojo aquí, si te pides el año adicional para buscar trabajo o ya para trabajar, para hacer prácticas, ahí sí que... Eh, de lo que estudias o sea de lo que trabajas o buscar las prácticas tiene que ser relacionado con lo que has estudiado ok perfecto vale o sea, no, sí. te bueno algún curso algún curso ejemplo de cocina por ejemplo general. termino mi curso supongamos que dura seis meses termino mi curso y a mí me contratan conduciendo completamente diferente a los que ya tengo el certificado de eso me hacen un contrato laboral ese contrato laboral me sirve para nacionalidad después de los años si el curso era de nivel 6 de cocina. No, no, un curso general. Bueno, ¿no? es que curso hay cursos de cocina. Caso. Espérate, que la hostelería aquí en España hay nivel. Claro, hay chef. Sí, hay sí, chef sí, internacional. Yo creo que ya se estudia hasta en la universidad. A ver, no me hagan mucho caso. Pero si es un estudio de cocina de nivel 6 o superior, sí, sería. Sí, que no lo sé el, si, si existe. No. Pero que en serio que hay de cocina ahora, hay algunos chef, vamos, se, se, se estudia. Pero ya, si fuera de nivel sencillito, no. Si fuera de nivel sencillito, es, es estancia. Es estancia. Salvo que al año lo cambies por una visa de trabajo. La cuestión es cambiarlo a la visa de trabajo. Si don, si don Oscar quiere añadir algo más, de este, es que es un poco embrollonado, yo lo reconozco, ¿eh? es un poco, tendrían que hacerlo más fácil, pero bueno, es lo que tenemos a día de hoy, exactamente. No, sí, si a mí siempre. al principio me costó un montón también, luego ya he oído y a veces veo algún letrado que se queda con lo primero, eh, no aquí en esta sala, ¿eh? por supuesto, en otros lugares, y, y no ha visto otras cosas, ¿verdad? porque es que esto de la visa de estudios que te estoy contando ha cambiado hace año y medio. Antes solo eran los cursos de las 20 horas y poco más. Y luego lo mejoraron con la ley de emprendedores, para el que lo quiera investigar, que busque la ley de emprendedores, y ahí te viene este esto que os digo del nivel 6, es un curso superior, y que luego cuando pase un año, puedes pedirlo, puedes pedir para quedarte buscando prácticas o trabajo y ahí sí te cuenta, ahí sí te cuenta ya como residencia vale es un poquito el mensaje Edgar pero bueno como estamos todos los días más o menos bien no vale sí, sí, perfecto, venga no hay problema. vale seguimos para adelante sí. seguimos Don Oscar quiere decir algo de esto sí fíjense eh, cuando se está en la condición de refugiado no es que no esté contando un tiempo si está contando un tiempo lo que pasa es que para la nacional para la nacionalidad tiene que pasar cinco años entonces, como tú te puedes cambiar de esta, tú podrías estar en una condición en un momento dado de, eh, de refugio y cambiarte a otra condición, pero ahí es cuando te va a empezar a cambiar el tiempo. ¿Qué es lo que tienen que tener claro? ¿Qué es la condición de estancia y qué es la, la condición de residencia? Las condiciones de estancia, cuando tú las revisas en la ley, en, en la primera, es que dura hasta 90 días. Después puede hacer una extensión de esa estancia hasta los seis meses cuando lo lees cuando lo revisas en la ley ok vale y no computa las estancias no computan ¿okay? las estancias no computan pues cuando veas la estancia, única me, siga, siga, don, y don, no, no. la única sección pero te tienes que estar cinco años ahí y te habla por condición en la ley pa, si estás en refugiado a ver, es que yo lo que le diría a uno que esté en refugiado a los tres años pide el arraigo social y a los dos años más ya puede pedir la ciudadanía que viene a ser lo, lo mismo de otra forma viene a ser lo mismo verdad o sea, son cinco son cinco a menos que se case a menos que se case que sería un año sería un año o tenga un contrato laboral no Luis Tenga contrato laboral, pero no por. Pero en ese caso, si sí está con la de estudios de nivel superior, Edgar. No con el refugio. Con el refugio. Con el refugio podéis estudiar. Con el refugio podéis trabajar. Como autónomos uh -huh. o como empresa, incluso podéis montar una empresa o, o que os contraten. Pero ahí no. Ahí siempre es lo que dice Oscar: es residencia. ay ya me lío. Es estancia, perdonad, no os cuenta. No cuenta, el, el, el truquillo es si me haces un estudio de nivel superior. Ahí sí, ahí al año, ahí al año puedes cambiar el tipo de visa por una de trabajo. Bueno, seguimos para adelante para que reposen las ideas. Como estamos todos los días, o luego volvemos sobre ello, ¿vale? Un poquito para, porque yo sé que es que al principio y es un tema importante, ¿vale? Le toca a Ana Córdoba, vete activando el micro, luego va Liliana y luego va Mateo, ¿vale? Y luego va Juanca, para que sepáis, para que os vayáis preparando. Venga, Ana Córdoba, ya estás, ya puedes hablar, Ana. Ya estás. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. Ana. Eh, una pregunta. Lo que pasa es que. Ah, bueno, estoy en Colombia mi hijo tiene 17 años y él quiere prestar el servicio militar allá en españa eh, mi pregunta es si ¿sí es posible siendo él colombiano y qué requisitos tendría y qué beneficios le podrían dar pues yo a día de hoy no lo sé me lo tendría que estudiar si queréis preparamos un vídeo sobre esto del servicio militar militar sé que hay gente que lo que lo hace no sé si vamos, no lo sé, o sea, te lo sé, sí, o sea, yo digo las cosas, lo que no sé, no lo sé, pero yo me lo preparo si quieres. Es colombiano y tiene 17 años. ¿Y dónde vive ahora? Eh, vivimos en Bucaramanga, Santander, Colombia. Vale, y ha, ha estado alguna vez en España o algo. Sí, ¿Hay... Sí sí. sí, sí, yo fui, yo estuve en España Pero él no, no de... vale. es... Ah, no, él no, él no. Ah, Vale. ¿Alguien en la sala sabe algo de esto del servicio militar? ¿Qué que quiera aportarlo. Ser... se puede colar, puede activar el micro y decirlo ahora mismo si quiere, aunque yo lo he Luis, anotado yo... para estudiarlo Según la ley, según la ley española, no per... tienen que, yo sé que los policías, para ser policía, no puede ser un ciudadano extranjero Tiene que ser un nacido en España, no puede ser un, otro, un extranjero en el ejército si sí, no les sabría decir, pero la ley sí es muy clara en la policía que no permite extranjeros. Lo voy a, lo vamos a investigar entre todos, ¿vale? Un reto, eh, ¿vale? Perlién es un reto a la inteligencia colectiva. Vamos a, a ver, ¿qué, es, don, qué requisito don, se necesita para ser policía o para el ejército? Que son cosas distintas también, ¿vale? Don, don Luis, ¿vale? Vamos a investigarlo, sí. ¿Alguien quiere decir algo de este pregunta tema? Pregunta. Si no sigo con el yo, orden de las preguntas. Yo, yo, yo, yo. Yo tengo algo que decir. Eh, yo soy retirado de las fuerzas militares colombianas, eh, oficial, eh, y lo que tengo entendido es que tiene que ser nacional, tiene que ser nacional, nacido en su país para poder servirle a la patria. Es más, junto un servicio a la patria. Vale. Eso es lo que yo tengo entendido ¿En pues, lo... de, mi, de, mi, de mi tiempo en la vida militar aquí en Colombia. Vale, vamos a, sí, no. vamos a ir a investigar. Es Dice... bueno. Todo. Quedaría la duda, le, bueno, ¿quién, ¿quién quiere hablar? ¿Quién está hablando? Ya, ya le revisé aquí. A ver, Don Oscar. Es, es la ley fija que tiene que tener la nacionalidad española, ok, pero habla de unas excepciones. Y en las excepciones entran los hispanoamericanos y hay una secuencia de países ahí que sí les permite Que sean de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala... Aquí está una lista. Yo se le puedo pasar el link allí. Sí, lo vamos a hacer. Y estudiar, eso sí podrían, y... podrían ser siempre y cuando tengan la eh, se nacionalicen. Se nacionalicen. O sea que aunque no hubiera nacido, pero sí que se hubiera nacionalizado, pero que ya sabéis que los de iberoamérica en dos años os podéis nacionalizar y si os casáis en un año y si ha nacido aquí el bebé y es de ciertos países al momento y si no. Y si puede año. y si puede si puede entrar. Yo les voy a mandar el link ahorita. Vamos, vale, y vamos a estudiarlo en profundidad. Venga, es un buen tema, ¿vale? Para, para futuros vídeos. Ana, ¿querías preguntar algo más antes de pasar al siguiente? No, señor, muchas gracias. Vale, estate pendiente, ¿vale? Que lo vamos a profundizar. Muchas gracias, Ana. Sí, pues sí, muchas venga, gracias. Te... Venga, Liliana, te toca. Liliana, puedes activarte el audio y ya puedes participar. Liliana. Ok. Ya ahora sí me oyes Sí, te oímos perfectamente liliana buenas noches este mi nombre es liliana garcía yo soy venezolana ahorita estoy este, residenciada en madrid llegué aquí el 10 de, de enero de, de este año y bueno este por razones políticas por supuesto por la condición en la que se encuentra mi país por eso es que estoy aquí sin embargo este yo tengo, bueno, yo tengo un sinfín de preguntas. Yo los escucho todas las noches, pongo los programas todas las noches. Bueno, claro, las preguntas sí. tienen que ser un poco nuevas, a ver, siempre se admite, somos flexibles, sí. pero claro, no Exacto. podemos no podemos no. resumir 300 vídeos en tres no, minutos. No, no. no Os pido que, que, no, que vengáis no. con la pregunta. Ahora, ahora te dejo, Liliana. La sí, pregunta bueno, siempre, bienvenida. los que vais a intervenir a continuación, ir preparando la pregunta. Llevamos ya la mitad del vídeo entonces para que podáis claro, intervenir claro, claro, todos necesito que ya eh, eh, ir pensando la pregunta para que la soltéis cuando entréis en vivo Haznos no es tu pregunta más importante Liliana que tratamos de bueno, resolverla este, bueno yo tengo en realidad en este momento con relación a los temas que se están discutiendo y que se han venido discutiendo durante estos días con respecto a la nacionalidad son dos interrogantes que tengo por los momentos verdad no sé si es bien, yo, Este mi hija es venezolana pero tiene nacionalidad italiana ella está aquí con un certificado de este, de la unión europea y tiene su número de identificación eh, de qué manera ella pudiera eh, optar por eh, tener la ciudadanía española pues te lo digo muy rápido lo dijimos el otro día ah, que viva aquí que viva aquí sin ojo sin, que viva de forma regular pero no con el asilo puede vivir porque como es italiana no que vive aquí dos años y como es iberoamericana, puede pedir la nacionalidad. No creo que haya ninguna incompatibilidad con ser italiana. Si a ver si Don Oscar me lo quiere corregir, pero vamos, el camino más fácil lo vería eso. Ahora, que no se esté aquí dos años con asilo, pero ya no, porque ya es italiana, vivir aquí de forma regular. Dos años, lo que estábamos hablando, que no sea asilo, que no sea voluntariado y si es estudio y si es estudio tiene que ser estudio de nivel superior y un no bueno más. ella está aquí ella está aquí desde el año pasado ella está aquí desde el mes de junio del año pasado ella hizo sus trámites y eh, le dieron su su nie se lo dieron en el mes de septiembre claro y o sea, tiene residencia eh, digamos tiene residencia regular por así decirlo con Ajá. eso con esa residencia según mi entender en cuanto pasen dos años desde que se lo dieron puede pedir la nacionalidad como os he explicado en el vídeo de ayer por ejemplo creo que de ayer ya porque son tantos ahí no es necesario que se case con nadie y si se casa con alguien con un año con un español no, no. Claro, claro. claro mi duda mi duda entra con respecto a ella porque como ella es nacida en venezuela pero eso juega a su favor mira si ella fuera nacida en marruecos pues tiene que estar 10 años si ella fuera nacida yo qué sé no sé dónde otros diez años si ella es nacida en iberoamérica y ahora, ahora os voy a hacer una pregunta que tengo una duda al igual os rey de mí pero bueno yo lo voy a hacer si ha nacido en iberoamérica con dos años de residencia regular eso sí como le han dado el, la tarjeta esa que tendrá, pues ya está regular. Y cuando pasen dos años puede optar a pedir la ciudadanía española. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre Iberoamérica y Latinoamérica? ¿Quién me lo dice tú, Liliana? Iberoamérica, este, bueno, está en el continente americano. Iberoamérica. ¿Y Latinoamérica? Iberoamérica Latinoamérica. incluye a España. Es que hay sitios que habla de Iberoamérica y otros que habla de Latinoamérica. Y Don Oscar el otro día me dijo, no, no, Iberoamérica. Y yo me quedé ya con la duda. Venga, muy rápido para que entre en la diferencia entre Iberoamérica y Latinoamérica. Resolverme a mí alguna duda, Prisliners. Yo demuestro mi ignorancia. Cuando no lo sé, lo demuestro. ¿Quién me dice la diferencia? os lo vais a investigar. Venga. Luis, Iberoamérica incluye España. Latinoamérica es de Latino De América Latina. América Latina, ¿no? Vale. Latinoamérica del de Latinoamérica. Iberoamérica incluye a España. Incluye a España. Esa es la gran diferencia. Ya lo tengo. No. Ya lo tengo. Iberoamérica. Iberoamérica. Incluye España. O sea que tenía tenía también. toda la duda. O sea, o sea está costa... Espera, espera. espera. os sea, estaba cortando. Tengo la definición. Venga, venga. Yo tengo decirlo, la Pero quién habla uno? Latin... uno? ¿Quién, quién quién. Latinoamérica engloba el conjunto de países del continente americano en los que se habla lenguas derivadas del español, portugués y francés. Eso es Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no, Dieguito? Sí. Iberoamérica será lo mismo más España, ¿no? Ibero. Hispanoamérica. Hispanoamérica. bueno sí. Bueno y, y bueno esa es otra Hispanoamérica, Iberoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica. Sí. Bueno, otro otra cosa para la inteligencia colectiva. Seguimos con las preguntas. ¿vale? Vamos sobre la mesa. Iberoamérica, Luis. Ajá. Iberoamérica, este, incluye lo que es eh, España y Portugal. Jope. Iberoamérica incluye sí, España mira, Portugal, y Portugal y todo y todo y todo vuestro continente, ¿no? Mira, Ibe Iberoamérica tiene su origen en Iberia y América. Cuando tú hablas de Iberia y América incluye todo eh, Portugal, eh, perdón, Portugal incluyen los que hablan portugués aquí en América. Entonces incluye a Brasil, a Brasil y, y también y incluye a España Entonces, y a Portugal también, y supongo. Iba. Y a Portugal, y... bueno, hay que sí. investigarlo. No pasa nada, vamos para adelante. Inteligencia colectiva, Esto, estos retos tenemos que estudiar lo de los soldados. para ser soldado en España, para ser policía en España. ¿Qué requisitos piden? Y cuando uno no ¿eh? y el tema este, bueno, esto es una, es como una broma, pero es cierto, yo tengo la duda. O sea, digo, se lo pregunto a ellos. No, no, no, no incluye a Portugal. Cuando habla Iberoamérica es Ibero y América. ¿Quién es, con, quién es el Ibero? España. América toda toda la, la Sí, pero os digo de una Venezuela. cosa, la península ibérica incluye es Portugal también, ¿eh? La península ibérica es España y Portugal. Oye, Prilín, en los que veis luego el vídeo, ponedlo en los comentarios. Venga, a ver si lo sacamos diferencia Latinoamérica Iberoamérica. Y había otra, eh, Hispanoamérica. Hispanoamérica. Hispanoamérica. Hispanoamérica. tenemos tres, ¿eh? Iberoamérica, Ay, pues... Latinoamérica. Hombre, es que si nosotros no sabemos eso, yo creía que era el único. Digo, se van a reír de mí, pero yo lo digo. <risa> pues veo que hay... Oye, Prilines, poner un like, por si os aporta información todo esto y os gusta, poner un like y decírselo a la gente, ¿vale? Y suscripción con campanita activada. Liliana, ¿quieres decir algo más y seguimos sin sí, sí, claro, claro. Venga, este... pero corre, corre, ¿eh? corre, venga. Dilo. Y ese es el caso de mi hija. Bueno, la duda en realidad la tenía porque... Este creo que lo había vivir dos años lo que... Vivir dos años con la residencia que tiene Ajá. y puede pedir la nacionalidad, o si se saca un matrimonio, en un año. Pero vamos, yo sí, creo sin embargo, que... claro, hago la pregunta y tengo la duda por la cuestión esta de que me habían comentado o he, he escuchado de algún sitio, no sé de dónde, en este momento no recuerdo, que bueno, que pudiera perder alguna de las nacionalidades. Eso también habría que investigarlo. Yo no sé si Italia, ¿cómo está el tema de Italia o la de Venezuela? eso es tema también. Vale, tú Entonces. has preguntado para, para ser nacional española yo te digo dos años como está y, si, y si se casara sería un año, vale. La segunda aportar, pregunta es si pierde alguna si pierde la nacionalidad italiana o pierde la nacionalidad venezolana, ¿no? Perdóname Luis, te puedo aportar algo. Sí, claro. Venga Diego, Ricardo, perdón, ya conozco la voz, Ricardo. Una persona acá en Argentina, ella española, con ciudadanía española, se casó con un italiano y tuvo que renunciar a la española. Y cuando murió el marido, no hace mucho, tuvo que de vuelta volver a, a solicitar claro. nuevamente la, la. Es que, la es que joder, esto no ya tiene es nivel. Italiana, ¿eh? Es que, claro, es que aquí ya tenemos que ver la legislación italiana, la legislación sí. venezolana y la legislación española. Para tu caso, Liliana, porque, claro. Eh pero bueno que está bien que todo no, esto, no, es, que esto no, es bueno es que inteligencia no, con más retos Prilines, más retos una venezolana que también es italiana ahí tiene las dos nacionalidades no liliana Sí. en la ¿también? actualidad tiene las dos nacionalidades su hija bueno es mano. venezolana y es italiana vive en españa claro. regularmente quiere ser también española la pregunta que os digo claro. para la inteligencia colectiva Prilines. esa chica tendrá que renunciar a alguna de las dos nacionalidades no, pero fíjate. Vale. Ya, señor Luis, si la persona es italiana y ya pertenece a la comunidad europea, entonces, ¿qué es lo que tiene que prevalecer ahí? Valer su condición de ciudadano europeo y pedir su cartón azul como ciudadano europeo. Sí, italiana, sí, don Oscar. La... Escucha, que te, escucha, pero es que ella quiere nacionalizarse española, ser ¿eh? ciudadana española, ah, y eso ya lo ah, tiene. Bueno, sí ella ya ella está aquí regular sí, sí. ya, pero ella lo que quiere, la hija de Liliana, lo que quiere es ser nacional, ¿no? Ser ciudadana española también. Claro, claro, porque lo, el problema es, don Oscar, le voy a, le voy a hacer una acotación con respecto a eso. Este, ella, efectivamente, escucha. Es como dice, ella, ella tiene su, este, cartón de la comunidad europea. Venga, Liliana, vamos a estudiarlo. Escucha. Una vez que ella tiene, una vez que ella tiene eso, los privilegios aquí en España. Están un poco limitados a pesar de. Ella que quiere ser nacional, está vallana claro. Vallana está, está claro que ella quiere ser nacional. Entonces te lo vamos, te lo va a estudiar Don Oscar, Liliana y mañana te lo decimos, ¿vale? Queda claro que es venezolana, es italiana y quiere ser nacional española. A ver si tiene que resolver alguna. Eso. Oye, voy a seguir. Sí, que es... sí pero esperar, que es que hay muchas preguntas a ver. y quiero que entres ver, todos. El que de verdad tiene interés, estamos de lunes a domingo. Pues se viene mañana Liliana, lo hemos estudiado, y, y además aprovechamos la inteligencia colectiva de todos los que ven luego el vídeo también y lo pueden poner en los comentarios. Venga, si lo hago queriendo, pero Le toca a Mateo. Venga, luego Ricardo y luego Jairo. Venga, Mateo, ya te puedes. Liliana, tú vente mañana, ¿vale? Que lo resolvemos. Mateo, venga. Hola. Ya estás. Venga, amigo. Hola Luis. Muy buenas. Muy buenas noches. Buenas ¿Me escuchas? noches. Sí, sí, perfectamente, Mateo. Amigo. Un saludo muy especial para todos los compañeros todos los que sean conectados en el canal y bueno gracias por la oportunidad que me permiten en esta noche poder compartir con ustedes soy colombiano mi nombre es edison zapata múnera eh, vivo vivía en santander en un municipio que se llama landazuri cerca de vélez la provincia del bocadillo eh, yo llegué acá el 12 de noviembre del año pasado estoy ubicado acá en la rioja eh, hice proceso con la cruz roja eh, pero viendo pues las circunstancias que se demoran un poco, pues pasé directamente a la policía a hacer el proceso para eh, reducir ese tiempo. Tenía una cita, me dieron la primera hoja blanca para una segunda hoja que era para oh, el mes antepasado, marzo, para el 24. Sí, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo tenía esa cita para esa fecha, eh, no sé si queda congelado el tiempo, eh, que corre a partir de ahí a los seis meses para que me den la tarjeta roja. Mateo. Es, esa sería mi sí, te entiendo la pregunta. Si lo que te Pero la primera, la que te dieron no fue la tarjeta blanca, fue la cita para la tarjeta blanca, ¿verdad, Mateo? Por lo que te entiendo. Me dieron una, es que acá en la Rioja eh, entregan eh, una hoja blanca. Que, sí, que pone tu intención de pedir asilo o algo así, ¿verdad? Manifestación, sí, manifestación. Manifestación de que vas a pedir asilo y te dieron cita sí. para, para marzo, has dicho, ¿no? Para el, el 24 de marzo. Sí, ¿Qué era pena? para la segunda hoja blanca. Claro. Eh, igual ya en la primera me dieron un número de, de NIE. Ah, en la primera de NIE. NIE. Qué curioso. ¿No la tienes sí, ahí? Dieron, sí. Te dieron ya NIE. A la parte de arriba. En la, con lapicero lo escriben a la parte de arriba ah con lapicero con lapicero sí ya, ya. pero con eso ya yo pude hacer sí puede saliento. funcionar y no te pueden decir nada pero me, eso no es la hoja blanca en sentido estricto es tu intención de que vas a pedir la hoja blanca y como no tienen citas de tiempo ellos te han dado cita para el veintitantos de marzo ya para darte la hoja blanca digamos la, la la buena. La definitiva. Sí, la definitiva. Claro. Sí, ah, ¿Qué ha pasado? Sí. Que a todo el que le ha vencido esa buena y han pasado seis meses en este periodo de alarma, sí que le están dando ya la roja, aunque no se la dan físicamente, pero puede ya pedir la seguridad social, puede trabajar. Pero la tuya no es la blanca, blanca, es la previa a la blanca. Aunque todas las hojas son blancas, esta también es blanca. Es que le ponen unos nombres a las cosas, pero sí, nos entendemos. Entonces, sí, soluciones, sí, sí. soluciones. Efectivamente, sí, te entiendo muy bien. ¡Ay, qué pena! Porque si hubiera sido la Blanca ya eh, porque, Ah, sí, os quería decir una cosa. Lo van a volver a alargar los que estáis buscando un curso y todas esas cosas. Seguramente un mes más. El estado de alarma. Desde el 25 de mayo. No es seguro, eh, no es seguro. Pero está el gobierno ya intentando a ver si logra los apoyos. Para un mes más. A partir del 25 de mayo. O sea que nos vamos a ir al veintitanto de junio. Os lo digo sobre todo para los que tenéis cursos y esos. Entonces. Tu caso Mateo, pues eh, me temo, si alguien quiere añadir algo a Mateo, me temo que, mmm, que no todavía no puedes trabajar. Ahora también te digo, mmm, estate tranquilo, porque el tiempo está congelado y puedes estar bien. O sea, no, lo malo es eso, que no tienes el permiso para trabajar. Que en cambio si fuera no, la blanca. Pasa, dime mi pregunta es listo a mí me entregan eh, yo voy a la policía nuevamente eh, voy y presento mi el, la indagatoria sí. me dan la hoja blanca la definitiva ¿Eh? Eh, de a partir de cuando se congeló que fue el 24 de marzo a mí a partir de esa fecha me cuenta los es que eh, lo, el de, tu tu tema es muy interesante con... porque claro a ti es un derecho que te a ver lo que dice un poquito el convenio este de ginebra es que a los seis meses tienes que trabajar sí o sí o poder trabajar, por lo menos, independientemente de bichos y de historias. Había el defensor del pueblo de España, estaba muy enfadado con la policía, porque esto que te hacen a ti, que se lo han hecho a mucha gente, que en Madrid no lo hacían, porque en Madrid te daban la cita para dentro de una semana, te daban el mismo papelito para dentro de 7, 10 días, pero a lo mejor en La Rioja, en Santander, te lo daban por... Pues, diferente. Claro, ya entonces diferente. el defensor, ya, pero eso no es correcto, sí. porque eso está vulnerando vuestros derechos, porque una persona necesita trabajar. Y bastante ya, esperar seis meses, que bueno, es lo establecido, pero a esos seis meses no me metas más tiempo. Pero eh, vosotros, evidentemente, Mateo, no tenéis la culpa. Es cosa de los policías, ¿eh? que se tienen que organizar mejor, pues como se han organizado en Madrid. Yo me acuerdo que en Madrid al principio, yo ya empecé estos vídeos, era igual, ¿eh? Y, y lo arreglaron, lo arreglaron y en Madrid mucha gente os venís y en 7-10 días os dan ya la blanca. Os dan la pequeña cita y ya luego la blanca. Entonces ese tema que estás planteando encima sí, te ha venido el no, bicho no, en medio, no, claro, no. te ha venido el bicho en medio, te has estropeado la cita, es un buen tema. Eso hay que hablarlo con el defensor del pueblo, sí, sí, no, porque es que además a ver yo me pongo un poco serio porque te vulnera, no te está ayudando, te está un poco fastidiando, entre comillas, efectivamente, porque aunque tú estés regular, sí, tú no, lo que no, quieres no. poder trabajar cuanto antes. Eso, mira, te voy a a los que estéis en su situación, os hago una sugerencia, y a ti, por supuesto, Mateo buscar en Google oficina del defensor del pueblo España. Os va a salir una página web para que pongáis como una queja. No os preocupéis, que es, es para eso está el defensor del pueblo, para ver estas cosas que si no, él no lo sabe. Lo, le pones lo que nos has contado Mateo o el que esté en su situación. Y se lo mandáis. Es un formulario web y lo mandáis. Entonces, si sí, el defensor del pueblo lo recibe, lo ve, ve que le ha pasado a varias personas y él ya presiona un poco al gobierno para que lo arreglen. Os juro que en Madrid lo arreglaron. ¿Vale? Eh, escribir al defensor del pueblo, buscar oficina del defensor del pueblo España en Telegram, tenéis también el enlace. O si sea, alguno no lo tiene, que me lo pida. Si queréis en Telegram, pero vamos, en Google lo buscáis rápido. Mateo, voy a pasar para que participen todos, que nos quedan 15 minutos escaso, okay, ¿vale? Vale, gracias. Y, y seguimos bueno, para adelante, ¿vale? Tú ven, venir cuando queráis, vale, eh, Que estamos amable. todos los días. Muchas gracias, Mateo. Okay, gracias. Muchas gracias. Venga, te toca, Ricardo, te toca. Si quieres volver a intervenir, que antes interveniste rápido, Ricardo. Bueno, sí, nada, yo te aporte. Yo, doy mi, mi, yo estoy en Argentina ¿no? y la experiencia mía es: si yo estoy casado con una española que se casó, acá en Arge, decir, se nacionalizó en Argentina por la ley de nietos. Y yo, cuando pregunté qué tenía que hacer para entrar a España sin problema, me dijeron enseguida: Bueno, usted está casado acá en Argentina, sí inscriba el matrimonio, Inscribí el matrimonio con el acta legalizada. Esperé unos dos meses que me dio el. el, el la certificación de que estaba todo el matrimonio y ahí me dijeron que pide el libro de familia, que era totalmente gratis y eso es lo que tengo. Lo que sí que el libro de familia es que no tenga, cada tres meses lo tiene que renovar, porque el tema de lo que vos dijiste, de que no te haya separado ni nada, eso da la legalidad que vos seguís vale. Eso es el que hacer. Muy, pues vos. muchas gracias, Ricardo, así vamos, vale, muchas gracias, porque se valoran todos los aportes, a ver si da tiempo a todos. Venga, Jairo, te toca, Jairo Herrera, actívate el audio, Jairo. Y puedes participar, venga. Eh, Luis, buenas tardes. Buenas eh, tardes, Jairo. Mi nombre es Jairo, Jairo Herrera y soy de Colombia. Encantado. Primero claro que todo, felicitarlo a usted por este magnífico medio que tiene informativo, por la cual nosotros que estamos con el ánimo de emigrar hacia España, pues hemos ido este, esclareciendo nuestras dudas, hemos ido solucionando los aspectos que tenemos que tener para cuando emigremos al país lo pensaba hacer en el mes de marzo, al principio de marzo, pero bueno, llegó lo del bicho, como dice Luis, y se dañó todo, todo lo que tenía planeado. Pero eh, más que todo es agradecerles a ustedes los grandes conocimientos que nos aportan, por la cual nosotros solucionamos las dudas. Eh, pertenezco a, a ustedes hace ya aproximadamente dos meses, los veo todos los días, hasta hoy tengo la oportunidad de ingresar por Zoom, y Luis y Oscar y todos los, los que están acá, veo muchos colombianos, eh, decirles que tengan mucho ánimo, mucha fe, que de esto vamos a salir. España es una economía muy fuerte, unas economías que, son, eh, eh, que se recuperan de una manera fácil y entonces tenemos que tener toda la interesa de seguir con nuestros ánimos. Yo sigo con la idea de emigrar para España, tengo mi punto final que es Islas Canarias y decirle Luis y a todos ustedes muchísimas gracias y en verdad que son parte importante para bueno. informarnos día a día a nosotros. Sobre las inquietudes, sobre las dudas. Pues yo aquí estoy, yo mientras pueda, Jairo, aquí voy a estar apoyándoos. Yo solo os pido likes, os pido likes, os pido que corráis la voz para ayudar con el mismo esfuerzo a mucha más gente. Y si no es mucho pedir, que os veáis un anuncio de estos que os mete YouTube, cuando lo mete, verlo. Por lo menos para que. que no gano nada, pero por lo menos para cubrir gasto ¿vale? ya está. Te agradezco mucho la intervención, Jairo. Voy voy rápido. Eh, estáis invitados, Jairo, y todos los que queráis todos los días, ¿vale? Estamos cuando queráis, ya tenéis el enlace azul, ¿vale? Señor, Luis, una sí. Por favor, gracias, muy amable. Nada, oye, no te me cuele, Mauricio, que me toca, que quiero dar paso a los nuevos. Es que estamos en 48, ahora vas tú luego. Venga, o sea, va Jean, Dieguito y Mauricio. Venga, Jan, Jan Pierre, te toca, Jan Pierre. Muchas gracias, Jairo, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Venga, Jan Pierre. Corre, Jean-Pierre, actívate. -la. Ahí estás, Jean-Pierre, ya puedes hablar. Corre, corre, ir rápido, por fin. Oh, ¿cómo Buenas noches, Buenas noches Jean-Pierre. Por aquí saludando y agradeciendo su, su intervención, todo lo que nos colabora, lo que nos ayuda, lo que nos asesora. Saludando ¿Dónde, ¿dónde los... te encuentras, Jean-Pierre? Eh, me encuentro aquí en Valencia. ¿Y cuánto tiempo Valencia? llevas por aquí, más o menos? Llegué el 8 de marzo. Vale. Pues, venga, tu pregunta rápido, amigo, o tu aportación, lo que prefieras, o ambas cosas. La pregunta es que, bueno, yo voy a hacer una, estoy pensando hacer una maestría, pero la maestría es aquí en la Universidad de Valencia, ya pasé la solicitud, pero me dan la confirmación hasta, hasta julio, terminando julio. Eh, me dicen que, bueno, empieza en septiembre, pero acaba en junio. Hay un problema, pues, que dure ocho meses. No. no hay ningún problema. No, no lo, lo único lo que, ver. a ver, lo único problema sí, que hay, que no es no no problema, no, no, no. es que te, te dan la estancia, te la dan por ocho meses. Pero lo que decimos, sí, pero, cuando se vayan a acabar no, esos ocho meses, puedes permitir, puedes pedirte, o bien otro, o bien incluso, eh, si es de nivel superior la maestría, yo creo que sí, pues es una maestría, puedes pedirte un año para buscar trabajo, o un año para trabajar, con prácticas. Si encuentras a. Sí. Eh, y o sea, ahí sí, cuatro, ahí ya te me empezaría me a contar ahí para la para la nacionalidad. O sea, o como me es un año, es un año, o sea, faltarían cuatro meses para cumplir el año. ¿Tendría que iniciar otro otro curso nivel 6 eh, yo creo que no, yo creo que, que con el de los ocho meses te vale, le damos trabajo a don Oscar para mañana. Don Oscar nos está escuchando claro. atentamente, ¿verdad, don Oscar? Y a cambio le hacemos claro. publicidad, le podéis buscar en Google? Google, que ojo, yo que es no es hago ningún negocio, ¿eh? pero yo lo digo porque ya que sí. el hombre está y le estamos dando trabajo, a ver si la maestría, yo creo que con ocho meses te vale. Y claro, eso, cuando ya van a ser los ocho meses y acabas y apruebas, porque tiene que ser con aprovechamiento, sí. pues pides un año para buscar trabajo o para contrato en prácticas también. ¿Vale? ¿vale? Pero Don Oscar pues, nos lo, mañana ¿vale? nos lo, escuchan, pero mañana nos lo dice, ¿vale? Y, y por supuesto vale. Jean-Pierre. Puedes venir mañana o verlo en YouTube todos los días que sí. queráis ¿vale? Venga. Eh, la otra pregunta es Venga. que bueno la maestría eh, he buscado pues varias instituciones de la maestría todas son a distancia o es pues, online, no sé si es porque sea. Es claro, eso es un no, buen dato no. también. Ahora, joder, lo que te piden es que sea presencial o semipresencial, por lo menos 20 horas presenciales. Ahora con el bicho este yo no sé cómo van a hacerlo. Buena, buena, buena observación para la inteligencia colectiva. Pero seguro, no os preocupéis, Jean Pierre, seguro que alguna solución se sacará. Nos está pillando a todos de eso, pero alguna solución tiene vale. que haber. Claro, claro, porque lo suyo es hacerlo online, pero claro, piden por otro lado que esa presencial. A ver qué hace el Estado. Esto lo va lo arreglarán, ya lo verás. ¿no? ¿Vale? vale, vale. Seguimos con el otra, tema. Otra, sí. Otra otra consulta, así como para terminar. Resulta con el tema del, del NIE. O sea, yo vine pues con mis hijos, pero me están pidiendo que mi hijo mayor tenga que hacer una homologación porque él hizo el bachillerato básico allá en, en Colombia, que es hasta noveno grado que es lo equivalente aquí en España, que es el cuarto grado de la ESO. Pero se puede hacer unos trámites telemáticamente, pero me están diciendo que, que para la clave... Que tengo que sí, tenemos tengo tengo que hacer un... cómo es En Telegram o sea. ha puesto Mauricio... No, Mauricio no, que siempre me lío. Milton ha puesto un vídeo de cómo sacar la clave PIN. La podéis sacar. La podéis sacar. La clave PIN se llama. Vale. La clave PIN. Sí se puede. Ya, ya, vamos a pronunciar también, Jean-Pierre. Tengo que dar paso para que intenten, intenten vale. entrar a todos. ¿Vale? Pero, insisto, estamos todos los días. Venga, que para eso estoy todos los días, ¿vale? Pero sí podrías. Clave Pin. Eh, es un poco engorroso, pero se puede sacar. Sí, Sigo sí, para adelante. A ver, escucha, Johnny Guzmán. Johnny Guzmán, Johnny Guzmán, actívate el audio. Que Listo, por... buenas noches. Venga, buenas noches, Johnny. Venga, te toca, corre, corre. El, yo soy solicitante de asilo, tengo la baja blanca de resguardo, ya vencida. Entonces mi pregunta es que si con esa hoja me autorización para trabajar, me han dicho. Sí, ¿cuándo te venció? ¿Cuándo te ha vencido Johnny? El 20 de marzo. Sí, pues ya puedes trabajar directamente. Directamente okay, puedes pues, trabajar. No. Si la empresa te pone alguna dificultad, o sea, lo que vas a necesitar el número de seguridad social. El número de seguridad social te lo puedes sacar tú mismo o una empresa que te quiera contratar también te lo puedes sacar. ¿Vale? Sí, ya lo saqué, ya lo saqué. Pues ya está, pues ya puedes trabajar. Pero si, mira, piensa no una cosa. Decir, de... Si no pudieras trabajar, no te habrían dado el número de la seguridad social. Ya está. Tienes número no tiene de puedes los... trabajar. Por cierto, por muy, cierto, muy importante Johnny, con, con, con precontrato o sin precontrato, te lo han dado. Sin precontrato. Díselo a la audiencia. Sin precontrato. Sí. sí puedes Porque trabajar eh... ya, perfectamente. Hay oficinas, hay oficinas que se ponen muy problemáticos, hay otras que no, que te lo dan sin sí, necesidad. ¿Tú cómo lo lograste? Pero muy breve. Eh, me enviaron un correo exactamente y se lo envié a él y me lo dio. Fíjate, esto, esto es lo que a mí me gusta. Ejemplos como Johnny. Voy a poner ese correo ahí en el chat para que la Me... mucha gente envíe el Perfecto. formulario y la hoja blanca. Ponlo si puedes, en el chat de YouTube, ¿vale? Que se queda así para vale. siempre. Vale, Johnny, muchas pues, gracias. Te digo gracias. como a todos los invitados, ¿eh? Estáis todos los días invitados, los días que queráis, ¿vale? Seguimos sí, para adelante para que participen. Gracias. gracias, Johnny. Venga, le toca, a ver, eh, Marta Bejarano, corre. Marta Bejarano, estoy. Da... Marta Bejarano, corre. Actívate audio y participa. Marta que eh, si no te vas a quedar venida. fuera venga ya estás ahí venga pero muy breve eh, eh. nos quedan cuatro minutos madre mía ay, dios. venga ay, dios, y dios, dios, dios y no dios. mañana, dios. mañana joder, es que más de una hora no puede ser que si no no cabe luego en instagram mañana, eh, venga mañana, que, estamos, que venga sí, mañana pero asilado. algo que, que diga algo no ya que está venga estamos sí, hay estamos con mi hija de 16 años asiladas aquí en dinamarca y nos han denegado ya el asilo y estamos para corte estábamos ahorita en marzo pero pues por la cuarentena pero ya nosotras pues sabemos de que a los colombianos no nos no nos dan la residencia y Marta y a dónde de... os quieren mandar estos daneses señor a dónde te quieren mandar de vuelta a Colombia a no, Colombia nos entregan el pasaporte y no hasta que nos subamos en y el no avión, y no te dejan venir a España que luego me dicen que no es así no nos entrega pasaporte ver, hasta que nos no, vamos, vamos a hacer una cosa, como tu tema es profundo, le voy a dar paso, pero muy breve, a don Oscar un minuto, eh, Oscar es preparándolo. Escucha vale. Marta, vas a venir mañana, pero te vas a ver el vídeo, los dos vídeos, el de secuestrados en Suiza y el Secuestrados en Dinamarca están por allá el abajo. de secuestrados en Dinamarca ya me lo vi yo ya he visto varios me falta ese otro que me dijo el no, de Suiza y, me, y te pido una cosa mata te lees los comentarios que hay debajo de esos vídeos porque hay gente que claro. luego en Dinamarca que me ha dicho no Luis que no es así que no la creas que no sé qué no hablaban de ti claro porque tú no habías salido la otra sí, chica sí. que le pasó lo mismo entonces yo te emplazo que lo veas también los comentarios y mañana o pasado el día que tú puedas por mí mañana mismo y te doy prioridad y lo hablamos extensamente vale le voy a decir don oscar te quiere decir algo le doy oscar vale sí, quedamos en eso perdonarme el tiempo es que vamos con 56 minutos ya venga don oscar venga señora escríbame a, a, a, a mi whatsapp y yo le voy a mandar la, el teléfono de, la, de las oficinas de acnur en colombia porque allá no hay y ellos le van a hacer la, la intermediación porque se puede dar un proceso de re, lo que se llama reasentamiento. Vale, ¿ok? mañana lo hablamos y en profundidad. ¿no? Mañana lo hablamos. Venga, Calef, te toca. Corre, Calef. Corre, Calef. El número de WhatsApp. Te lo tiene, te escribe en el. Venga, Caleb, donde estés. Ahí estás, Caleb. Habla, habla, corre el último. Hola, minuto. ¿cómo están? Eh, bueno, la, la pregunta era corta. Resulta que yo empiezo a estudiar también una maestría y eh, voy a poner una fecha. Empieza en junio y termina en junio, en junio del 2021. Pero van a correr las fechas para ingresar. Listo, no lo van a hacer online porque es totalmente presencial. Entonces, si van a correr un mes y medio, aparentemente, el ingreso a, al estudio voy a quedar un mes y medio por fuera de mi visa porque va por un año. Entonces, ese mes y medio del siguiente año del 2021, eh, voy a estar sin visa de estudiante. Entonces, va a salir algún tipo, eh, o sea, o se, o, porque ni siquiera... Ni siquiera no te preocupes. Te cojo la pregunta. Mira, eh, hay un periodo de gracia. Hay que pedir las cosas eh, 90 días antes y hasta 60 después. O al revés. Hay como un periodo de gracia. Ya. Vale. Ah, listo, listo. Sí, o sea, no te preocupes por eso. No te van a... Se puede. O sea, pues se pide... Es que no sé si son 90 días después de gracia, creo que tiene. Son 90. No nos cae también que me lo corrija luego. Mañana vamos a seguir, Prilines. Lo tengo que dejar, ¿vale? Es que mejor está todos los días una hora, porque es que si no, no, no se puede. Mañana seguimos, ¿vale? Todos los que os habéis quedado sin participar, mañana seguimos. Y pasado y al otro, ¿vale? Prilines. Tengo pero que sea. finalizar Bueno, chao. 30 segundos, se quería uno 30 segundos, pero ya hay que acabar. Venga, 30 segundos no, El primero en hablar. <risa> venga, tranquilo, corre, tranquilo, Mauricio, tranquilo, corre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, Hoy no te da prioridad porque como, vale, pero mañana seguimos si no pasa nada. No me voy a ir, Prisliners, no me voy a ir. Bueno, si algún día desaparezco, me buscáis, me salváis. ¿eh? Ya veis que no me Ay, meto cara, en política. Cara, ¿eh? vez le puso, Oscar, le puso el WhatsApp. El WhatsApp, venga, vale. Sí, sí, sí, sí. Oye, oye el chat. Sí que, bueno, voy a despedir no, no, no, no. el vídeo, esperadme un poco los que estáis aquí, esperadme un poco, ¿vale? Voy a despedir el vídeo, esperadme un poco, no me habléis ahora, ¿eh? Que voy a despedir el vídeo. Eh, Prilines, que muchas gracias, que tengo que cerrar el vídeo, ¿vale? Porque más de una hora, que mañana nos vemos poner un like, poner un like, poner un like. Ahora me leo todo lo que habéis puesto en el chat y me leo también los comentarios según los vais poniendo y así ponemos nuevos temas para nuevos vídeos y ayudar todas las preguntas que hemos puesto sobre la mesa, ¿vale? En Telegram 24 horas y correr la voz y veros algún anuncio. Con que os veáis un anuncio cada uno, me hacéis feliz. Es lo único que os pido. Yo no pongo Patreon ni historias. Bueno, Prilines, que os dejo. Venga, que nos vemos mañana, ¿vale? A la misma hora. Y el que quiera estar en Zoom, ya lo sabe.